Ya estoy en Villa Tuerta, Villa Tuerta, Navarra, al lado de Estella. Voy a las inscripciones, a coger el dorsal. ¡Oh! Ayer me lo pasé como un enano. Eh, entre montar, desmontar las bicicletas, intercambiar cuadros, pesarlo todo. Y luego probando el circuito de ciclocross. ¡buah! Me lo pasé brutal. ¿Cuántos estaremos? Unos 300 con bicicletas Gravel. Una carrera específica para Gravel. Impresionante. Eso no se ve todos los días. A ver, ¿dónde se hacen las inscripciones? ¿Dónde van a ver los dos? Allí. Ay. La vida en una caravana. las 7 de la tarde, ya he cogido el dorsal y ahora me estoy organizando la furgoneta, ya me lo he tapado todo y ya me he puesto el pijama Así que me toca recoger toda la ropa que la tengo toda extendida, ponerme el dorsalico y me voy a poner a editar el vídeo que voy a subir esta tarde Y por cierto me tengo que sacar el baño, está aquí el cagadero Cinta americana en la bomba entonces le doy unas cuantas vueltas. En el caso de que raje la cubierta, se rompa algún radio, se rompa el sillín, se rompa, me caiga, se rompa la cinta manillar, puedo eh, soltar la cinta americana y reparar lo que haga falta. Cinta americana vale para todo. Pero, canal pirata, pero que es grave, tío, que es tierra estella epi grave. Que no tengo grave, joder. Me cago en la leche, ¿no tienes una tienda de bicis? Sí, pero no tengo graves, no he vendido más que una. Mira, llama a Connor, eh, que, que te dejen una. Que claro, <risa> de si si te dejen una te como te la mía. Va, ahí va, joder, ahí va. Espérate, vamos a grabar aquí a la almohada, venga. Venga, graba la almohada. Este fin de semana me toca currar, si no es de una forma de otra. Aquí ayudando a, a los de la tienda de la competencia, pero aquí en una carrera ne, nadie es competencia, todos somos amigos. No te preocupes que está con Murillo de mecánic. Ya, ya, ya veo cómo le ayuda, Toma, toma, toma, toma la cámara y graba aquí al profesional. Por cierto, estoy buscando trabajo. ¿Tú crees que en Ciclón me querrá o qué? Ahí solo, solo tienen mecánicos buenos, ¿eh? Joder que llevo lanzador y mecánico Nada. sujeta la bici, sujeta Tierra Estella Epic eh, una prueba grave, ¿cuántos kilómetros? 90 kilómetros, 1.600 metros de nivel ya ¿Y bueno, dos mil, ¿no? ¿Eh? ya llevaremos 2.000 pues llevamos 460 y esperando a que llegue el habituamiento. me han jodido el tramo cronometrado, este tramo era cronometrado hay tres tramos cronometrados, este era el primero de ellos y ya no he podido hacer tiempo Venga, tira, tira, tira, tira. Ya veremos a ver cuánto dura. Por si acaso no le metas vatios, ¿eh? A medio gas. Opa. Ah. Que nada, ¡Murillo que de... ah. ¡El 120! ¡Es como, es como ya, que se sí no, no, me ha no, quedado. Es como que se me quedaba enganchado el buceo o lo que el... ¡Hola! ¡Chapelas! ¡Qué buenas! ¡Ostras! Y un brazo de esto ¡Mano! Mm. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Me necesitas ayuda? Ahí lo tienes. Creo. no, vale. a funcionar. ¡Dale, dale! Kilómetro 50, acabamos de pasar el segundo habituamiento. me he parado a echar una meadica, ah, que ya había ganas, se ha quedado una mañana cojoruda, hacía un frío que paqué a primera hora, bueno, la cosa que me he puesto detrás de los escociclón desde el primer habituamiento hasta el segundo y me han reventado, me han dejado hecho una mierda, así que bajaron un pelín el pistón y oye, al terminar, llevamos eso, mitad de carrera, tanto de kilómetros como de desnivel, Por cierto, la de Oleán, ¿cómo va? ¡Qué pasada! Aquí se ve de todo. Se ve bicicleta de aluminio, de carbono, doble plato, con suspensiones, ruedas gordas, ruedas finas, hay ¡buah! una variedad brutal. Los manillares, hay algunas que parecen cabras. Yo súper contento con la de Oleán. Esto del carbono se nota un montón, que absorbe mucho mejor. ¡Oh! Diferencia de comodidad grande. ¡Opa! Esto, esto está muy cronometrado. Me lo estoy tomando con calma. Se le des por saco al cronómetro. Bueno, bueno, bueno. Listo, Muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hostia, una chapela de chocolate. Sí. Buena. Que estábamos hablando que la organización cojonuda, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, oye. Los habitamientos muy bien. El marcaje, el marcaje de fantástico. Muy bien marcado. Muy bien marcado. Muy bien la simpatía de todos que os acogemos, ¿eh? Solo que lo disfrutamos. Ya. Ahora lo veo ya. Luego, ¿sí lo disfrutamos? Que Llévate una chapela. Llévate una chapela. No, no, ya está, ya está, ya está. Se agradece un montón. Oye, tí, a mucho, ¿vale? Venga, Venga, a seguir adiós. Hasta luego 1 ha sufrido tu padre? ¿Cómo ha sufrido? Bueno... Lo mejor del día. Gracias Fernando Búscame al Mozara en Instagram mismo y te mando el vídeo Hola, saluda! ¡Hala, campeón! Mira a ver si te da una pelota ¿eh? en vez de la bicicleta, que la bicicleta es muy dura Bueno, pues terminada la Tierra Estella Epic Aquí estamos con Nariz El que ganó la gravel de la muela de Epic ¿Qué tal te ha ido la carrera? Te, ah, muy ¿Te lo has pasado bien o qué? Con mira. los, los alimañas estos, ¿eh? Con los de feliz. Madre mía, cómo tira, joder. ¿Qué te han qué hecho? ¿Qué te han hecho? De todo. Nos han hecho de todo. ¿Qué me decías bueno. de los calambres? Que hemos llegado un poco a calambrados. Sí. sí. ¿Y para qué lo sigues? Eso digo yo. Manolete, ¿para qué te metes? <risa> ¿Has llegado con ellos hasta la meta? Sí. Mm. Mira, tira, tira. Iba de paseo, el feliz. sabes? Mañana a ganar, eh. Eh, amigos Amigos Amigos <risa> Hasta mañana Mira, mira, tanto correr y al final hemos llegado todos al mismo sitio Las prisas que teníais, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, si habéis, ¿sí? ¿Habéis comido más tarde que yo? ¿Qué? Ah, vale